pero ustedes son los que no me... que me decían el tonto! Ahora me miran con otros ojos. Al Charlie Y dino, no sé Kências. por qué. Ay, Ay Ay, ¿Ah, qué ¡Charlie! ¡De por ti sí no hablan, cabrón! Bien, como nunca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no sé pasó? ¿Dónde va? Va ¿Cómo nunca dice nada? No, que no, no, no, no, no, no, Charlie no, no, no, no, nunca dice que no, nunca no, hablan, no, notamos que no, viene aquí Charlie no, no, no, no, Sí, es cierto. El Charlie, el Charlie, a ver, ya vamos llegando, ya vamos llegando por el guacho, ya vea, allá, a. A los ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pueden dar guachos? Se nos quedó de quedó de... Se nos peló. Para que le hicimos de lección al Charlie, que tiene que llamar más ahorita a ver si va. Porque ¿cómo se va a dar cuenta uno? No pues no, si el no, muchacho ya por si es callado. Se aquí, no no sí, tienes van. que decir No, que vaya aquí. No, no, no, pues... no hace ruido. Por eso ni nos estamos. <risa> Diga, Charlie, ¿cómo y... que se les quedó? Dice, Dime, Charlie. Ey, le cayó el karma a Charlie por grabarme. Ah. Cuando me de la El Carlos existe, Charly. órale. Charlie. órale. vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cuenta que vamos, vamos. Órale, órale, órale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, No se Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, No <risa> <mamá, o> se <risa> No, no, es, no vamos a llegar, ya vamos a llegar, hombre pero cómo es el olvidar no el ahora sí, ahora sí aplicaron ahora sí aplicaron ahora sí aplicaron la de los guajolotes como dicen, se ven como tiene el palo el de palo de enfrente pero por atrás no se aplicaron como siempre se sienta hasta Anda mal, anda muy enamorado Charlie. ¿Por qué se te olvidó venirte? <risa> <risa> ¿Por qué se les olvidó a no, usted de que faltaba un músico? Yo como ya... Ah, es que yo me ando preocupado porque se le puso todo el asunto. A ver, ya sé. Allá, allá, al Ay no, ay no. no, no, no. <risa> <risa> ya no puede ni salir en cámaras ni redes sociales porque, porque te van a bloquear del Instagram y del WhatsApp. esta del... <risa> no, Ay no, no se trabajando. va a publicar, eh, para que sepan todos, no se va a publicar. ¿eh? Ay, esa, eso, esa parte, esa, todo lo que se, se graba dijera es él y ayer me dijo, formillano. puede ser comprometedor, ¿verdad? <ríe> Pero, Pero ¿sí, si llegamos para el Charly. ¿Dónde está Chiquillo? ¿Dónde anda Chiquillo travieso? A ver, hay línea para levantar. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? baño cuando regresé. Es que Charlie, de por sí no dices nada y por eso no dices, pues, que no estabas. Porque siempre te hacía calladito. <laughs> ¡Ya llegó el Charlie! Ya un, ya aplauso, ya ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Uh, yeah. ¡Esto que te sirve de, de experiencia para que, para que hables más cabrón! Como, como siempre más callado cuando se fijan potencia, y se dejaron a Charlie, yo pensé que era mentira cuando vamos viendo que sí. ¿Dónde está Diego Martesal? ¿Dónde creíste verdad? ¿Dónde quedó? Está abajo quedó, de los señores. ¡Qué pone Narón! ¡Qué pone Narón! Eso es otro... hey, ¿sabes qué dije yo? Le ¿no? cayó el karma porque me, me grabó Pero cuando me caí me de me la grabamos. cama ¿sabes qué vale otro, hoy? oye, ¿cómo ¿sabes? sabes qué fue el... es que le pregunté aún tú me grabaste ¿sabes qué? si no me dijo más. El... <risa> <risa> solo, solo la lo grabaste, escucharle honestamente, aquí no, ya sí, voy a estar sí, ¡A avanzando, Hey, el yeah, hey, College, eh, en su eh, querido hey! valor, no, para para llevarlo a era un cazador, el charnillo, la pariado, es difícil de casar. aunque le pongan la trampa, tiene experiencia el vicar, se metió bajo la cama y no lo podían encontrar. <risa>